La asociación Mírame Torrejón nos invita a ponernos en su lugar. La mejor manera de empatizar con los problemas de la gente es poniéndonos en su lugar. Por eso, queremos comprobar lo que significa la movilidad para las personas con diversidad funcional en una ciudad como Torrejón. Hola, Susi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te lo llevas? ¿Probando la accesibilidad de Torrejón? ¿Te tela, tela. <risa> Tienes que ir a registro, ¿no? Tengo que ir a hacer unos papeles y a ver si tal. Sí. ¿Te quiero alguna vez aquí ya? ¿de he hecho? Y me voy! ¿Me voy? <risa> Perdón. Hola, a ver si puedo. Sí, estoy probando, tranquila. Nada, No, tranquila. Es para ver la accesibilidad del ayuntamiento. Porque en la última moción que presentamos en el Pleno, se presentamos una moción para que Torrejón fuera 100% accesible y el ayuntamiento lo tenía que ser antes del 2025 y estamos haciendo las comprobaciones necesarias, ¿no? así visualmente, para que, que se vea. ¿No? Ahora ya, ya de frente, ya todo como va. Aquí no puedo. A ver. Ah, aquí me choco con todas las esquinas. Ay, no puedo. Joder, qué frustración, eh. Paso. He dejado todo marcado. Entro, no me dan las manos. Ya estoy dentro. Sí, costado, eh? Sí. Joder, sí. Entrar por el despacho sí. ha sido como una muestra de maratón, o sea, como si estuviera haciendo un ejercicio eh, fuerte, ¿no? Más que te vas chocando con todo y te, te entra más nervios, más te pones más nervioso. 20 centímetros más nos daría posibilidad de entrar mejor. Sí. Sí. Sí. Tienen que ayudar porque si no, no entro y tengo que entrar en marcha atrás para poder salir y marcha adelante porque si no no tengo ni fuerza, pero claro, sola no puedo hacerlo. Si yo vine al ayuntamiento a realizar una gestión a gestión tributaria tendría que bajar estos peldaños porque no hay otra manera de, de llegar con la silla de ruedas, ni ascensor, ni rampas, ni ninguna otra manera, ya que este edificio está dividido y tiene entre plantas. Está mal hecha la cuña esta Vale. y por eso siempre te vas a chocar. Esto no te va a dejar subir. ¡Uy, uh, cuidado! Oh, no, se sí, tendrás con el bonito. Es sí, que encima tiene la dificultad del radiador. ¡Para la mano! Venga, ya te ayudo yo. Sí, empújame. Oh. Oh. Imposible. Aquí ya... No, no tengo opción. El Salón de Plenos, desde luego, no es un espacio accesible eh, para las personas con diversidad funcional. En caso de ser un cargo público, eh, sería imposible. Y recordemos que el Salón de Plenos es el órgano de máxima representatividad de cualquier municipio. Yo aquí me he quedado, ¿eh? Tienes que ir girando, pero a la vez aguantando. ¿Sabes? Que tiene que, que tiene Eso que es. Tienes que ir aguantando. Oh. Lo has conseguido, muy bien. <risa> Dios, que no son pequeños detalles, que son cosas tan importantes como una rampa mal hecha. Y una rampa es una cosa muy sencilla de hacer. Venga, que voy. Mira. Ay. Sí, sí, ayúdame, porfa. Y ahora cómo me coloco? Allí. Disculpe, caballero. Gracias. Y ahora cómo es? Sí, lo intento. Pero tú ponte detrás, ¿vale? vale bueno. Ya, tengo cuidado, sí. Y se mueven las baldosas. Sí, sí. Fíjate que me voy. Me acabo de ir.